Claro que la mayoría de los usuarios pues, no se van a quejar, porque con el grado de dependencia que tienen. Pero tenemos que tener claro que a los que estamos atendiendo son los que durante 60 años han peleado para que nosotros hoy estemos aquí donde estamos y tengamos lo que tenemos hoy. Y son los que durante 40 años han trabajado para tener un final de vida digna.